Ah, so, muy bien, cuando estábamos diseñando este segundo encuentro internacional de Ampere nosotros nos preguntamos cuál sería la forma de mejorar y que fuera aún mejor que el primero porque esto es el objetivo seguir avanzando, mejorando siempre que un evento sea mejor que el anterior y nos subimos de dar cuenta que ya sabíamos que la Comisión Europea desempeña un papel fundamental en la regulación Diferentes países de Europa tienen diferentes mecanismos de apoyo, pero son semejantes, porque la Euro directiva europea, la 77 del 2009, planteaba que los Estados miembros supervisan un mecanismo estable en el tiempo para dar los incentivos adecuados en cuanto al modelo de energía eléctrica y para garantizar una verdadera estabilidad legal, una seguridad legal y está claro que un estudio a fondo encontramos muchos puntos semejantes en cuanto a lo que el diseño original era en los países principales estados miembros de la Unión Europea. Hemos querido invitar a delegados de las asociaciones más importantes a quienes esto compete en diferentes países de Europa. Es un placer tener al presidente director general de dos asociaciones importantes a nivel de Unión Europea. Tenemos aquí representados al Reino Unido y Alemania y nos complace mucho también acoger a nuestra asociación hermana de Portugal, que hace esfuerzos semejantes a los nuestros, porque compartimos muchas ideas, muchos objetivos y el mismo sistema eléctrico. Es importante destacar que nos complace el poder presentar al presidente de SPIF, la asociación griega de productores de energía fotovoltaica, para ver la situación actual, la casuística, los diferentes casos en Grecia, Alemania y el Reino Unido. ¿Existe un terreno común en cuanto a mecanismos? ¿Cómo tenemos una seguridad legal? ¿Cómo se puede mantener en estos países que tienen una situación impactante económicamente hablando, como es Grecia, y qué hacen los países líderes de la Unión Europea en cuanto a la energía solar, cumpliendo siempre con las directivas comunitarias. Empezamos con la Asociación de Alemania, el presidente de la Asociación Alemana, y es un gran placer dar la palabra al señor Jörg Meyer director general de BSW, que es un experto que trabaja como asesor en Anderson Consultant. En el 2010, en el 2007, empezó a encargarse de la aplicación de la energía solar y de las nuevas energías renovables en Alemania. A partir del 2011, ha empezado a trabajar en BSW y tenemos una presentación con un enfoque general sobre cómo ver las energías renovables y la fotovoltaica en Europa. Gracias, York. Tiene usted la palabra. Es un placer tenerle entre nosotros con micrófono, York, que no. está apagado. Muchísimas gracias. Verifique que funcione su micrófono. Sí. Gracias. Ahora sí, está conectado. Muchas gracias. Sí, ahora me pueden oír. Gracias por estas amables palabras de bienvenida. Es un gran honor estar aquí y creo que de alguna forma podría ayudar a cambiar la situación en España porque todo el mundo ve a este país sin comprender exactamente qué es lo que ocurre. Y como el mercado de la energía solar en Alemania también está en declive, nos preocupa el no experimentar lo mismo que vosotros estéis experimentando. Pero quiero empezar ahora, pensando en voz alta, según nuestro punto de vista, cómo se desarrollará el mercado de la energía solar y cómo se ha desarrollado en los últimos años en Alemania. Ya he presentado la asociación alemana, es la única asociación de uso de energía solar, donde hablamos de la energía térmica y fotovoltaica. Y toda la cadena de valores desde las productoras, instaladoras, los productores de energía fotovoltaica en un total ya de 800 unidades. Y yo he empezado a hablar de ello no solamente para hacer una buena presentación, sino la razón es que el gobierno alemán y la industria de la energía solar alemana considera la energía solar como algo global, como una oportunidad general en términos de exportación y en términos de una transición energética mundial, no solo en Alemania. Estábamos junto a España siendo los primeros a la hora del despliegue de la energía solar, ahora con algunos matices o problemas. Pero en fin de cuentas, este proceso ha afectado al mundo entero y Alemania se puede beneficiar de ello. Aquí vemos una curva de IRENA, ...que es la Agencia de la Energía Renovable Internacional que ha presentado por lo menos que se multiplicará por dos la tasa de energías renovables para el 2030. Y no estoy hablando de las viejas energías eh, como la biomasa o la madera, sino eólica y solar, un gran potencial en la escala mundial. Los objetivos son buenas noticias. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Y aquí vemos una buena comparación de cuál es el mercado solar y qué se ha logrado en estos grandes mercados hasta ahora en capacidad acumulada y cuánta capacidad han añadido en el último año, en el año 2014. Podemos ver aquí que Alemania sigue siendo el número uno con 38 gigavatios. Tenemos una expansión, un crecimiento que se ha ralentizado algo, lamentablemente pero seguimos creciendo. Mercados como China y Japón crecen un 10% anual. Tenemos que han comprendido esa oportunidad de la energía solar porque tienen que hacerlo, tienen que proteger el clima. Es una motivación o también tienen que compensar por otras fuentes de energía como las de energía nuclear o las fósiles en Alemania lo vemos aquí y España en España se ha estabilizado pero no crece ya tanto y es un gran problema debo decir porque debo decir que en estos países la energía fotovoltaica es tan barata es tan fácil integrarlas en el sistema que ahora eh, parar, detenerse en un momento donde el mayor éxito podría tener lugar es algo a considerar. Tenemos aquí a los Estados Unidos con un gran incremento y tenemos aquí al Reino Unido también, Francia, incluso con un aumento mayor que el de España. Eso no es concebible, pero es así. ¿Y qué otras oportunidades tenemos? Por supuesto, en cuanto al empleo. Y este es otro gráfico de IRENA que nos dice que en el 2014 ha habido 7,7 millones de puestos de trabajo a nivel mundial creados por ellos. Si vemos a Europa aquí, hasta el último año ha habido dos puntos en Europa que nos muestra el empleo en Alemania y en España. Y este año, por primera vez, España España no está representada, ahora es Francia. Francia, que tiene más puestos de trabajo que España en este sector. Creo que tenemos unos 12.000 en fotovoltaica en España, en las estadísticas recientes, pero no estoy seguro. Puede ser menos y no es mucho en cuanto a otras tecnologías, por otra parte. Hay grandes oportunidades y si vemos aquí los mercados, ¿dónde hay más puestos de trabajo? Por supuesto la fotovoltaica es el empleador más importante. 2,5 millones de personas que trabajan a nivel mundial en fotovoltaica. Entonces, si las políticas diesen apoyo al mercado de energía solar y fotovoltaica, estos puestos de trabajo, por supuesto, se crearían aún más. Y vemos otros estudios que vemos en pantalla. Tenemos un estudio que ha sido realizado con el apoyo de la Comisión Europea y que se llama Keep on Track. Este proyecto y vemos aquí monitorizan los resultados de los objetivos para el 2020, lo que es el NR el National Renewable Energy Action Plan NREAP. Y vemos aquí el esquema de apoyo que bien puede ser lo que es las tarifas, las cuotas y lo que vemos aquí, las tarifas en Europa, los feed-in tariffs. Y vemos aquí algunos procesos de licitación que han sido añadidos. Y en España, en España esto se ha detenido. España oficialmente se ve como el país que, Cesó el apoyo en Europa y debería intentarse lograr el plan de acción de energías renovables a pesar de ello. Otro proyecto que sigue siendo igual y se llama Keep on Track, es el seguimiento donde se hubo de identificar las barreras y se trata de eliminar las barreras responsables de que no se logre, o sea, de que se impida este desarrollo. Y vemos barreras, lo vemos en rojo en España y en Alemania. Puede sorprender que Alemania esté en rojo y es porque se ha cesado el apoyo en cuanto a algunas instalaciones hace un par de años, pero España aparece en rojo. Un país como Portugal que aparece en rojo porque han tomado medidas retroactivas. Esto se percibe por la Comisión Europea como un problema. Así lo ve. La lista de barreras en España. Hubo otro enfoque que se llamaba PV Legal. 16 países, incluyendo España, fueron estudiados. y Hemos la lista de barreras en España. Las barreras específicas que han impedido a los inversores el seguir adelante en cuanto a la fotovoltaica. Y aquí tenemos los pequeños sistemas residenciales y tenemos una lista de tamaño medio y tamaño ya mayores montados, donde vemos los problemas existentes que son bastante graves. Tenemos que 9 o 10 es la cifra más alta y España tiene muchas barreras que no se pueden vencer por parte de los inversores, razón por la cual nos encontramos con que no hay crecimiento ulterior. A pesar de todo ello, la energía fotovoltaica ha alcanzado un nivel en cuanto a lo que vemos aquí. Vemos el análisis del Deutsche Bank en el 2014 y vemos que en todos estos países que aparecen en pantalla, la generación fotovoltaica está por debajo, el coste es por debajo del precio del consumidor de la energía eléctrica. En España también, ¿eh? la fotovoltaica cuesta menos que la media de producción de energía eléctrica, pero hay diferentes niveles. Pero cuanto, eh, el consumidor hay una paridad y vemos que hay grandes incentivos al autoconsumo para los clientes privados. Entre paréntesis, una palabra a dichos efectos. Las cifras en Alemania ya incluyen una contribución de la energía fotovoltaica a la financiación del sistema en la red de energía eléctrica. Planteamos aquí que a menudo se plantea que la fotovoltaica para el consumo solo se fía en eliminar eh, impuestos. No, esto ya lo considera contribuye a financiar la red de energía eléctrica una Paridad y no es virtual, es real, se logra en toda Europa. Es igual el precio que el de la red de energía eléctrica convencional. Me he reunido con este experto esta semana, sé que no es el mejor amigo de la energía fotovoltaica, pero a pesar de ello, se ha planeado el publicar una directiva el próximo año en cuanto a energías renovables en dos paquetes de invierno, como le llaman ellos, Winter Packages, y tenemos en estas directivas tres aspectos muy importantes. En primer lugar, los gobiernos nacionales podrán desplegar sus propios esquemas de apoyo. Un gran cambio respecto al pasado, donde decía que había que armonizar los esquemas de soporte. El mismo en Alemania, Suecia o España. No, se puede hacer la tarifa si la comisión no tiene ningún problema en cuanto a esta alimentación de energía eléctrica. Y vamos que se puede mandar a la red de energía eléctrica y los operadores no tienen que rechazar esto. No sé si es un problema en España, pero la comisión ha dicho que debe inyectarse la energía fotovoltaica en la red de energía eléctrica. La energía, por lo tanto, debe ser considerada, debe llevarse al mercado. Y por otra parte, han publicado recientemente eh, las recomendaciones definitivas en cuanto al autoconsumo, self-consumption. ¿Y qué dice? Los operadores de energía fotovoltaica deben tener el derecho del autoconsumo de la energía fotovoltaica, por tanto, de la Comisión. No sé si ayuda, pero creo que si estos son los pilares, las reglas que se van a aplicar en España, creo que el mercado sería mejor. Esto es, creo que sería mucho mejor. Alemania, ahora. ¿Dónde estamos en Alemania? Hoy día tenemos aquí alrededor de 38 gigavatios de fotovoltaica, el mercado mayor a nivel mundial, pero el año que viene China nos superará, creo. China el año que viene. Y por otra parte, hoy día, bueno, el año pasado tuvimos un 26% de energías renovables en la red de energía eléctrica y para la primera mitad de 2015 ya tenemos un 33%. Seguimos subiendo y tenemos un gran crecimiento de energía renovable por el momento la energía eólica, no la fotovoltaica, desafortunadamente, porque ha bajado el mercado a un gigavatio. 6% la fotovoltaica y esto en cuanto a un país con poco Sol como Alemania y que significa una buena cifra considerando la radiación solar de que disponemos estrategias, lecciones que hemos aprendido. Tenemos una política fiable desde hace 15 años realmente 25 años pero lo que hemos tenido en la década de los 90 no era algo que cubriere costes. En el año 2001 ya empezamos con la política de energías renovables, esta ley sobre energías renovables que hubo de atraer la inversión en fotovoltaica lo que tenemos hoy día. Hemos incentivado el capital privado en lugar de el público. El gobierno alemán no tiene que pagar nada por la energía fotovoltaica. No hay ningún debate parlamentario sobre si es costoso o no. Hay un debate sobre si es demasiado costoso, pero no en términos de presupuesto estatal, porque el presupuesto estatal se negocia año tras año no así las tarifas de energía eléctrica en Alemania en tercer lugar no hay medida retroactiva alguna que pueda dañar la confianza de los inversores esto es una red de base fundamental como la Biblia en la constitución alemana, nunca se puede violar esa ley en Alemania la confianza del inversor espero que nunca eh, tome a Alemania como modelo lo que está pasando en España, porque realmente se han cometido también errores, hemos aprendido de los errores y tenemos que de esta forma tener las instalaciones en una fase precoz. Hace 10 años las instalaciones estaban contra nosotros. Las productoras de energía eléctrica iban contra nosotros. Pensaban que íbamos a eh, amenazarles. Hoy día ha cambiado totalmente la situación. Trabajamos juntos en los proyectos. Eh, hoy día las empresas de energía eléctrica forman parte de mi asociación porque quieren estas empresas de energía eléctrica buscar nuevos modelos de negocios porque se dan cuenta que el viejo modelo queda obsoleto y creo que ha llegado el momento en que ya no se quejan, se han dado cuenta que el quejarse no es una solución tenemos que crear un futuro, construir un futuro y el futuro es la energía fotovoltaica, desarrollo de negocios y vienen a la asociación de energía solar en Alemania, un paso por delante de otros países que me complace sobremanera, por otra parte tenemos que tener un mejor equilibrio entre los niveles tarifarios y los costes para reducir una carga sobre la sociedad, ha habido un error durante dos o tres años, las tarifas eran demasiado elevadas si y eso era un problema. Hemos tenido un, una cantidad de 20 mil millones de euros que había que pagar cada año. En, los consumidores se han quejado por ello. Podría haberse eliminado. Y cualquiera que tenga una tarifa, una feed-in tariff, eh, debe cubrir costes y nunca ganancia o incentivar eh, algún tipo de ganancia. Por otra parte, esto, el dejar este enfoque, no debe ocurrir ocurrir, como en otros modelos de negocios. He aquí un debate muy peligroso en Bruselas y en Berlín sobre el tema. ¿Este nuevo modelo de negocios de la energía fotovoltaica funciona ya o todavía no funciona? Hay mucha gente quienes dicen o quienes creen que sí que funciona, pero en la realidad todavía no funciona. Entonces, si dejamos estas feed-in tariffs demasiado pronto y pasamos a otros modelos de negocio en que esto no funciona, el mercado irá hacia abajo, será un declive. Y por último, pero no por ello más importante, cualquier concepto energético debe tener una estrategia en cuanto a las plantas de energía eléctrica tradicionales como modelo de transición. Lo que pasa en Alemania es que las convencionales van a desconectarse y las utilities, las empresas de energía eléctrica, se quejan. Pero esa era la idea, ese era el objetivo, para ser sinceros. Entonces, ¿por qué? ¿Y de qué se quejan? De lo que queríamos lograr. Se quejan de que alcancemos el objetivo y prepararse para ese periodo de transición es importante con un modelo de negocios adecuado que reduce la oposición y por otra parte me gustaría concluir ahora con la idea sobre cómo la industria de la energía alemana ve este proceso de transición hoy día, tenemos un cambio muy positivo a lo largo de los dos últimos años la transición energética en Alemania se ve como un fenómeno inevitable así lo ve todo el mundo, como algo inevitable cuando yo estuve en Bruselas ayer y estábamos ahí 50 representantes de las grandes productoras de energía eléctrica alemanas y nadie se oponía al proceso de transición el sentido común prevalecía y es como nos adaptamos a algo inevitable no hay que quejarse hay que adaptarse y por otra parte los objetivos alemanes los objetivos se aceptan y hablamos de grandes diseños de mercado está claro en que no tenemos un mercado en cuanto a capacidad se refiere porque podría ser un veneno para las energías Energías renovables y hay que dar un apoyo necesario, sigue siendo necesario a las energías renovables. Se cambia el modelo de negocio de las productoras de energía eléctrica, cooperamos con ellos y ahora se hacen miembros en la Asociación de Energía Solar, un signo claro de un mundo cambiante, se unen a nosotros. Por otra parte, esto me lo salto porque creo que he dedicado demasiado tiempo, pero... Después de haber viajado tanto, por favor, lea su diapositiva, hable de ella, es un placer. Bueno, entonces quería decir algo interesante, y es el objetivo gubernamental. A principios de este año, el 20 de marzo, Tuvimos un eclipse, bueno, lo tuvieron también aquí, pero no era total, pero sí fue total, un eclipse total el alemán. Y antes de esa fecha, muchas utilities y muchos operadores de la red decían, se nos acabará, esto es un blackout, esto es la prueba clara de que la fotovoltaica no puede hacer frente a esto. Pero este eclipse significaba que a las 10 de la mañana, durante 15 minutos, 14 gigavatios de fotovoltaica desaparecerían y una hora más tarde 16 o 15 de fotovoltaica vuelven a aparecer en la red de distribución de energía eléctrica en 15 minutos. Esto era un reto, una situación que era un reto para los operadores de la red de energía eléctrica en Alemania y no hubo blackout, no se cortó el suministro de energía eléctrica, no hubo, bueno, brilló el sol en Alemania. Entonces, tuvimos un operador de la transmisión y hablaba de, en este caso, conozco al jefe de la empresa 50 Hertz y hablé con él un día siguiente y le pregunté sinceramente, ¿eh, ¿se cerró o no se cerró esta producción? ¿Estuvo cerca de ello o no? ¿Estuvo cerca del blackout o no? Y me dijo, no hubo que cerrar nada, no estuvimos cerca de nada. Tuvimos que intervenir, eh, pero nada, lo hizo simplemente el mercado de los operadores, los ordenadores, ni un segundo de peligro, ni un segundo en que se cortara el servicio. Pudimos resolverlo. Hubiéramos podido resolver tres veces la cantidad de energía fotovoltaica requerida en esa hora. ¿Por qué lo cuento? Lo digo porque el siguiente argumento, una vez más, contra la fotovoltaica no es el coste, ni es tampoco la enorme cantidad de kilovatios hora. Es que el sistema, dicen algunos, no es capaz de gestionarlo. Pues no, lo hemos gestionado. Un eclipse total se ha gestionado sin problema. Y los operadores de energía eléctrica le dicen a los políticos y a los alemanes en general que no os preocupéis, no hay que preocuparse. La red de energía es tan buena que podemos perfectamente hacer frente incluso a un eclipse y no ha habido problema. Y esto se puede utilizar, se puede tomar el caso español del eclipse en España, pero al final de cuentas el instituto dijo que 100 gigavatios de energía fotovoltaica en Alemania se pueden gestionar, no con facilidad, es un reto, pero se pueden gestionar, es manejable, no es un criterio de que nos quedemos sin energía eléctrica. Y la gente nos ve con estos criterios. Pero realmente son fiables totalmente. Finally. Y finalmente... Yo quiero invitarles a una conferencia y he dicho que el gobierno de Alemania, los, el sector de los renovables en Alemania, estamos planteándose la transición como oportunidad y no como amenaza. Así que se nos ocurrió celebrar una conferencia, la Global Energy Transition, es como la Davos. Y la celebramos en marzo por primera vez, una conferencia, un diálogo de transición. Participaron 70 países, 1.000 participantes, representando a gobiernos. 20 ministros, presidentes y el año que viene vamos a celebrar la segunda reunión, el segundo diálogo. La primera vez España no estuvo y la verdad es que me encantaría que hubiera representación y también en París, por favor, el COP21, porque vamos a estar presente en todos los grandes acontecimientos vista la importancia de la transición. Así que tenemos un, un sofá verde, un sofá verde que se desplaza de un país a otro. Invitamos a las personas a que se sienten en el sofá verde y hablen. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque yo me hago una idea de lo que va a pasar en el COP21 en París. Muchos daremos, por supuesto, que es una conferencia más en la que se habla pero no se hace nada. Pero no, hay un sentido, un sentimiento de que va a haber un resultado y es que la energía renovable es efectivamente la respuesta mayúscula al cambio climático porque los gobiernos con comprenden que la eficiencia energética, el ahorro de CO2 y demás es complicadísimo, muy complicado, pero las renovables es oportunidad, es tecnología, son trabajos, es crecimiento, es todo positivo. Así que yo doy por supuesto que este va a ser el resultado de París 2015 y esto quiere decir que nosotros somos la respuesta óptima a esta pregunta. No sé si es un argumento que convenza a nadie en España, pero es la defensa que vamos a plantear muchos países que ya hemos emprendido el proceso de transición hacia la energía y me encantaría que España se uniera a nosotros. Muchas gracias.